¿Le el zoom? Sí. ay perro, Sí, perro, Chum, así es, podemos pasar? No, y también me confundimos ¿se tardaron? ¿de qué? subir los ya sé pero qué bueno porque ya nada más eh, grabamos el audio y como nadie está utilizando el ascensor podemos utilizar el ascensor eso espero también podemos grabar ahí puede ser pero igual tendremos que estar ahí a las 8. no no sí, obviamente como por las 7 ¿Mañana? Sí, mañana. ¿Puedes? A las 9 tengo una clase. Ah no, sí, no vamos a tardarnos mucho. Pues a grabar esa madre. En corto. Ah, sí, tres. ¿Ya será el metro? Sí. Tú Emiliano también, ¿no? Sí. Pero yo no agarro el día, 3. No, ya sí. No, eh, no, Las fotos, oh. aquí, tiene mucha gente que se toma fotos aquí en lo que es la escalera. Este, hola, este, en lo que es este, lo que es de ahí la.. la puerta. La, ¿Sí? la puerta de los elevadores, todo. todo eso. Y voy acá andando con eso de las fotos. Y dije, pues a lo mejor, ¿qué les interesa una foto ahí? sí. sí. No. Muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo se llama el hotel? ¿Cómo se llama el hotel? En Cira. ¿En Cira? ¿En Cira? Bravo, bravo. Vamos a hacer un ¿Se Cebrón. Sí. sí <risa> ¿Qué es película de terror? Siempre te... se pregunta. <risa> sí, ¿Qué? ¿Banda, sí, bienvenidos al hotel, hotel qué? En SIRA. En Sira. Este eh, eh, estábamos grabando para un corto de terror en otros edificios, pero nos cerraron las puertas, pensamos nos dijeron... que nos iban a regañar. Ajá, este, Fuimos a otros edificios, pero nos sacaron de ahí y luego estábamos grabando fuera del hotel y este señor fue muy amable, fue con nosotros, pero pensamos se nos abrió porque... Este señor de espíritu, <risa> <risa> Porque pensamos que nos iba a regañar hasta que nos preguntó, ¿conocen el hotel? Y le dijimos, no. Y dijo, ah bueno, pásenle. De hecho lo grabé, estaba así, y estaba grabando. Esto oh, <risa> sí, va a poner historia. Y <risa> <risa> ya está. ¿sí? Oh. Esta es la segunda vez que me pasa de que... Oye, pasa de tu Instagram. Es el del americano. Es el poder del americano. <risa> oh. <risa> Programa. Aquí no huevos se ven está mal de empieza a tirar. vas a ver Te vas a quedar como que medio así Entonces, me me gustó cuando volteé ese percate y que empiece a... Tengo sí, que... Ah, no, ya se me hace. Uno, dos, tres, cuatro. Ya voy a decir que ya. <ríe> ah, sí, perdón. Pero voy a hacer quitar. No te no hagas esto porque se ve como como comercial de borras. Es que un el cabello. Oye, sí, no sé es por <ríe> sí, sí, lo que no sé yo no me refería a lo que yo me refería era crecer así, sí. Me lo guardo cerros así, eso así. Claro. Ok, le voy a hacer... Sí, pero si, lo, si ocupas hacer esto, hazlo. Lo voy a hacer, pero creo que es más comercial de morra, así. pero ¿Así? ¿Ah, sí. Lo, sí. Okay. Pero sí. lo voy a hacer. Vamos. Guillermo, ¿estás mentalizando aún? vas a llegar y pues vas a aparecer en el suelo, después te vas a levantar así como que pues lentamente y luego te vas a recargar pero muy estable, te vas a recargar, lentamente no sé qué puede hacer, se va a agarrar la bracar otra vez ay mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira este vaya la ciudad guaya!